En este video hablaremos de trastornos plaquetarios, en el video anterior ya hablamos de la actividad de las plaquetas, les recomiendo que vean primero el otro video. Los trastornos plaquetarios van a presentarse con un sangrado superficial que se va a presentar en mucosas y en piel. Esto va a diferir de los sangrados que se presentan en trastornos de coagulación o de la cascada de coagulación en donde el sangrado es profundo sobre todo en articulaciones. El recuento normal de plaquetas es de 150 a 400 mil y las petequias son generalmente un signo clínico de trombocitopenia y raramente se van a ver en problemas cualitativos. Los problemas cualitativos son aquellos que involucran la función de las plaquetas. Los problemas cuantitativos donde entra la trombocitopenia son problemas con el número de plaquetas. Existe un test que es el tiempo de sangrado, el cual evalúa la actividad de las plaquetas. Este se realiza mediante la punción cutánea pequeña de 2 a 4 milímetros de profundidad en el dedo y cuando empieza a salir la primera gota de sangre se empieza a cronometrar. Posteriormente a diferentes intervalos se va a ir cambiando un papel filtro, el cual se va a colocar sobre la gota de sangre. Se va a estar cambiando continuamente hasta que no haya evidencia de sangrado en el papel filtro y este normalmente es de 5 a 7 minutos. Actualmente no se utiliza mucho. Trombocitopenia inmune primaria es el primer trastorno que vamos a discutir porque es de los más comunes. Antes era conocido como púrpura trombocitopénica inmune. ¿Qué es este trastorno? Es la producción de anticuerpos IgG en contra de los antígenos plaquetarios GP2B3A. En el video anterior donde hablé de fisiología de las plaquetas expliqué la importancia de estos antígenos? Pues a grandes rasgos cuando las plaquetas se activan empiezan a presentar este antígeno en su superficie el cual va a ser responsable de la agregación de una plaqueta con otra mediante el fibrinógeno y pues en este desorden tenemos anticuerpos IgG en contra de estos antígenos plaquetarios. ¿Esto que va a generar? pues que haya una destrucción de las plaquetas, porque en el vaso inicialmente las células plasmáticas son las que van a producir estos anticuerpos. Después los anticuerpos se van a unir a las plaquetas y finalmente los macrófagos esplénicos van a consumir estos anticuerpos junto con las plaquetas, lo cual nos va a dar un recuento disminuido de plaquetas circulantes. Los laboratoriales que vamos a encontrar va a ser pues disminución del recuento plaquetario, como ya vimos, por consumo, vamos a tener tiempos de coagulación normales. ¿Por qué? Porque los tiempos de coagulación evalúan los trastornos de hemostasia secundaria que involucra la cascada de coagulación. Este trastorno es exclusivo de hemostasia primaria y que tiene que ver con la función de las plaquetas. También va a haber un aumento de megacariocitos en médula ósea en un intento por aumentar la producción de plaquetas. Este diagnóstico es de exclusión, se tiene que descartar otras causas de trombocitopenia. El tratamiento pues va a ser corticosteroides, desde que es una enfermedad inmune y también se puede administrar inmunoglobulina Ib. ¿Qué es lo que va a hacer la inmunoglobulina Ib? Bueno, recordemos que tenemos las plaquetas con los anticuerpos unidos a sus receptores o a sus antígenos, entonces la inmunoglobulina Ib se va a unir a estos anticuerpos y va a bloquear la fracción FC, que es la fracción reconocida por los macrófagos y que permite que estos sean destruidos. En casos refractarios podemos realizar esplenectomía, que recordemos que el vaso es el sitio de origen de los anticuerpos, ya que son producidos por las células plasmáticas y que también el vaso es el sitio de destrucción de las plaquetas, ya que son destruidas por los macrófagos esplénicos. Ahora hablaremos de púrpura trombocitopénica trombótica. Aquí tenemos una disminución de Adams 13, Adams 13 es una enzima proteasa que rompe los polímeros del factor de von Willebrand, el factor de von Willebrand se encuentra en esta forma almacenado en los cuerpos de Webel Palodi que los discutimos en el video anterior y en los gránulos alfa. estos polímeros pueden obstruir el flujo sanguíneo pero normalmente son destruidos por Adams 13, así no se forman trombos pero en esta presentación vamos a tener anticuerpos en contra de la enzima de ADAMS-13. Estos anticuerpos van a condicionar la destrucción de ADAMS-13. El factor de Von Willebrand se encuentra en forma de polímeros almacenado, ya vimos dónde, y cuando es liberado, inmediatamente ADAMS-13 destruye estos polímeros. Al destruir estos polímeros, el factor de Von Willebrand no va a condicionar una agregación plaquetaria. Sin embargo, en púrpura trombocitopénica trombótica tenemos destrucción autoinmune, ya vimos que es mediada por anticuerpos, de ADAMS-13. Los polímeros del factor de Von Willebrand se van a conservar y van a condicionar la formación de microtrombos, especialmente en los vasos que tienen mayor estrés como son los vasos pequeños. Los eritrocitos al ser transportados por estos vasos van a tener problemas por el trombo, lo cual va a hacer que se destruyan o se fragmenten formando este tipo de células que se les conoce como helmet cells o esquiocitos. Estas células son más susceptibles del daño osmótico y se pueden destruir fácilmente ocasionando anemia hemolítica. Por lo tanto, una púrpura trombocitopénica trombótica nos va a condicionar anemia hemolítica microangiopática, que es la formación patológica de microtrombos en vasos sanguíneos pequeños y las plaquetas se van a consumir por la formación constante de estos microtrombos y los eritrocitos se van a fragmentar y van a condicionar una anemia hemolítica. Estas células esquiocitos son eritrocitos fragmentados que van a tener esta forma, tienen una forma como de casco, por eso su nombre, se van a encontrar en el frotis de sangre periférica y es necesario considerar esta imagen a fines de contestar bien un examen. La púrpura trombocitopénica trombótica se va a presentar clásicamente con esta triada que es trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, y daño renal agudo. También puede presentarse como una pentada donde sería esta triada más fiebre y síntomas neurológicos. La fiebre va a estar dada por una inflamación constante de los vasos sanguíneos por la formación de estos microtrombos, se van a liberar citoquinas y van a producir fiebre. Los síntomas neurológicos son causados por obstrucción de los vasos en sistema nervioso central. En anemia hemolítica microangiopática vamos a tener esquiocitos, que ya vimos que se encuentran en el frotis de sangre periférica. Elevación de lactato de hidrogenasa y aptoglobina disminuida. ¿Por qué? Porque al haber destrucción de los eritrocitos, vamos a tener liberación de los componentes de este eritrocito. La lactato de hidrogenasa se encuentra dentro de los eritrocitos. Es muy importante en los eritrocitos. En la sección de bioquímica vamos a discutir esto. Y también se va a liberar hemoglobina. La hemoglobina va a estar circulando en sangre y esta generalmente se recicla, pero esta no se puede reciclar por sí sola, se tiene que transportar. Para transportarla necesitamos una proteína, la aptoglobina. La aptoglobina sirve como transportador de hemoglobina. Entonces, al haber destrucción constante de eritrocitos, vamos a tener elevación constante de hemoglobina en sangre. La aptoglobina va a estar transportando constantemente esta hemoglobina entonces la aptoglobina va a estar disminuida porque no va a estar detectada libre en sangre. Ahora vamos a hablar de síndrome hemolítico urémico. Este es causado por una infección de Escherichia coli, exactamente una Escherichia coli enterohemorrágica. Esta es la cepa específica y qué es lo extraordinario de esta bacteria? Pues que esta va a producir verotoxina, también conocida como Chiga-like Esta va a ser liberada y va a ocasionar daño endotelial. Al ocasionar este daño endotelial, pues se va a producir la formación de trombos, microtrombos, para tratar de reducir este daño endotelial. Entonces vamos a tener nuevamente los eritrocitos que van a estar circulando en sangre. Se van a ver fragmentados por la presencia de este microtrombo y vamos a tener nuevamente la producción de esquiocitos, lo cual nos va a generar una anemia hemolítica microangiopática. Y pues bueno, la presentación va a ser muy similar, trombocitopenia, anemia molítica microangiopática, daño renal agudo. Esto se va a ocasionar también por un trombo renal. En este caso, en los vasos renales se va a también formar el microtrombo, entonces esto va a obstruir el flujo sanguíneo y puede condicionar daño renal agudo. La diferencia de esta con púrpura trombocitopénica trombótica es que aquí va a haber el antecedente de una diarrea hemorrágica. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el Step One suelen preguntarlo mucho y generalmente lo asocian a un niño que comió hamburguesas que después se presentó con diarrea hemorrágica. Aquí la fiebre y los síntomas neurológicos no son comunes, suelen no estar presentes. En ambas presentaciones púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome hemolítico urémico vamos a tener disminución de las plaquetas por consumo, anemia hemolítica microangiopática por destrucción de los eritrocitos fragmentados y también vamos a tener tiempos de coagulación normales, ¿por qué? Porque este es un problema de las plaquetas, aún nos involucra alteraciones en la cascada de coagulación y este tipo de pruebas miden la cascada de coagulación. Esto es importante ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a distinguir de coagulación intravascular diseminada, donde también puede haber anemia hemolítica, microangiopática, disminución del recuento de plaquetas, pero los tiempos de coagulación van a estar disminuidos. Entonces los tiempos de coagulación son importantes para hacer esta distinción. Y también podemos tener disminución del recuento de plaquetas por otras causas que generalmente son secundarias como es una disminución en la producción causada por quimioterapia, leucemia, sepsis, también podemos tener secuestro plaquetario ya que el vaso almacena un tercio de todas las plaquetas circulantes, por lo tanto cuando tenemos aumento del tamaño del vaso vamos a tener aumento en el número de plaquetas almacenadas, ya no va a ser un tercio. Igualmente, hipertensión portal puede aumentar el tamaño del vaso y eso condicionar la disminución de las plaquetas. A esto se le conoce como secuestro plaquetario. Ahora vamos a hablar de síndromes genéticos que involucran alteraciones en la función de las plaquetas. Estos son raros pero importantes porque pueden ser preguntas de exámenes. El primero es síndrome bernard zulier Este es un defecto en la adhesión plaquetaria. El defecto genético es en GP1B. Rápidamente, GP1-B es este antígeno que hace que las plaquetas se pueden adherir al factor de Von Willebrand, porque las plaquetas no se pueden adherir directamente a donde existe el daño endotelial. Necesitan adherirse al factor de Von Willebrand mediante este receptor o esta glicoproteína. En este se va a dar una adhesión deficiente. Vamos a tener trombocitopenia leve y plaquetas de mayor tamaño. No se sabe el mecanismo exacto de esta presentación, pero es como se presentan los pacientes. Y pues la agregación plaquetaria va a estar deficiente y esto se va a evaluar mediante el test de ristocetina. Este es un antibiótico que no se usa, usa clínicamente, pero este es utilizado para evaluar la actividad del factor de Von Willebrand, ya que este activa el factor de Von Willebrand y por lo tanto va a hacer que se unan las plaquetas mediante GP1-B. En este caso, si tenemos deficiencia de este receptor, las plaquetas no se van a adherir al factor de Von Willebrand y por lo tanto el test de ristocetina va a estar anormal. Como les había mencionado, las plaquetas van a estar aumentadas de tamaño. Aquí es una plaqueta aumentada. Este se supone que es una plaqueta de tamaño normal. Eso se puede detectar en un frotis de sangre periférica. Ahora vamos a hablar de enfermedad de Glanzmann. Este es un defecto en la agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria es cuando una plaqueta se agrega con una con otra mediante fibrinógeno. Después después de que se dio una activación. Y aquí va a estar disminuido el receptor mediante el cual se adhieren las plaquetas. Este receptor es GP2B3A, en el vídeo anterior ya hablamos de este receptor, pero aquí este va a estar deficiente. Ya vimos que cuando el factor de Von Willebrand se adhiere al colágeno subendotelial, después se adhieren las plaquetas y eso causa activación de las plaquetas. Mediante la liberación de estas sustancias que van a condicionar la expresión de este receptor que hace que las plaquetas se puedan unir unas con otras. En este caso, a pesar de la liberación de estas sustancias, las plaquetas no van a expresar este antígeno y por lo tanto no se van a unir unas con otras. Aquí las plaquetas van a tener un, un recuento normal y un, una forma y tamaño normal y aquí va a haber un defecto en la agregometría plaquetaria, que es cuando se adhieren... Al plasma, agonistas fisiológicos, como son estos, que pueden condicionar la activación y agregación de las plaquetas. En este caso, a pesar de la agregación de estos agonistas, no se da una agregación adecuada. Pero la adhesión de ristocetina va a ser normal. ¿Por qué? Porque esta evalúa la adhesión plaquetaria, que es esta que está señalada, y esa no está deficiente. Los pacientes que se presentan con uremia van a tener acumulación de toxinas urémicas en el plasma y por lo tanto van a tener una función de las plaquetas deficiente, interfiriendo con su adhesión y agregación. No se sabe el mecanismo exacto, pero las plaquetas no pueden funcionar como normalmente lo harían. No tienen un daño estructural, ya que si estas fueran separadas de ese plasma, funcionarían como funcionan normalmente. Aquí lo importante es que nos va a dar datos clínicos ya que los pacientes pueden presentar sangrado. Van a tener aumento en el tiempo de sangrado pero con un conteo de plaquetas normal y los tiempos de coagulación van a estar normales. Sin embargo el paciente va a presentar datos de sangrado. El ácido acetil salicílico inactiva la ciclooxigenasa que ya vimos que se encarga de producir, producir trombozano A2. En este caso lo hace de una, lo inhibe de una manera irreversible y va a impedir la agregación plaquetaria.